aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Sean bienvenidos también aquellos hermanos que, que nos siguen a través de la transmisión, amén. Vamos a la palabra de Dios en Salmo 142, eh, versículo 1 al 3, por favor, con un amén nos ponemos de acuerdo.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 antes que, que al ser humano, eh, antes que, que a otro, inmortal, que otro mortal, así como cada uno de nosotros, amén. Santiago escribió en el capítulo 3, no vamos a ir ahorita, cuando tengan tiempo este, lo leen, todo el capítulo 3, ahí nos enseña en el versículo 6, dice la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Según un estudio bíblico dice que nosotros como seres humanos, Aproximadamente abrimos nuestra boca eh, para, eh, para hablar aproximadamente 700 veces. Entonces nosotros eh, debemos de, de aprender que con esa boca, esa lengua, tenemos que alabar, glorificar y hablar bendición. Ya cuando ustedes tengan el tiempo de leer Santiago 3, ahí les va, nos va a enseñar todo lo que el poder que tiene la lengua, así como para bendecir, pero a veces... Neciamente estamos haciendo otras cosas, amén Así como Jesús mismo guardó silencio ante sus, sus acusadores Nos enseña la Biblia en Mateo 26, 63 Más adelante lo pueden eh, eh, checar en sus Biblias Entonces vamos a orar al Señor para que en esta noche eh, En vez de, de hacer eh, situaciones inicuosas para el Señor Vamos a glorificarle, a exaltarle a través de la alabanza, amén Bendito Señor Jesús, gracias te damos en este tiempo Dios, por permitirnos Señor este tiempo para adorarte, para glorificarte Dios, te pedimos que recibas esta exaltación Señor como una ofrenda agradable delante de tu presencia Dios y que tu Espíritu Señor, tu Espíritu Santo Señor sea el invitado especial, el invitado principal a este lugar Señor, te pedimos Padre que nos permita Señor esa visitación Padre Celestial, que nosotros que estemos eh, como verdaderos adoradores en espíritu y verdad, Señor, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Algo está cayendo aquí Están fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, oh, oh. y tu gloria tocaré. ¡So! No. aquí, su gloria está aquí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, Levantaré oh, oh, oh y su gloria tocaré. Algo está cayendo a ti. Es tan fuerte sol. los levantaré y su gloria tocaré su gloria está aquí Aleluya su gloria está aquí Oh, su gloria está aquí oh, estás aquí Jesús su gloria está aquí su gloria, su gloria, su gloria, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Hay un Dios fiel en nuestras vidas, Él ha prometido estar con nosotros siempre, cuando la fidelidad de Dios comienza a ser una realidad en nuestras vidas, podemos avanzar en cualquier situación, abrazando sus promesas, reconociendo su soberanía. Amén. Diga conmigo, nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso Él ha hecho, lo seguirá haciendo, amén. Levanta tus manos y tu voz a Jesús. Aleluya, tú eres fiel Jesús. Gracias por ser fiel en nuestras vidas. We're gonna It's great. Que para siempre Dios grande es tu misericordia día con día dice la escritura es nueva su misericordia sobre tu corazón sobre tu vida ¿Por qué no cantamos juntos este canto en señal de gratitud sabes estamos aquí hoy no por nuestra voluntad sino por la misericordia de Dios y por esa misericordia dice la escritura no hemos sido consumidos sabes Dios nos da nos paga nos responde no conforme a nuestras obras sino conforme a su misericordia amén vamos a cantar este canto juntos porque para siempre Dios tu misericordia le que para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida. De alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más grande que el ancho mar, más alto que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es.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 Gracias Jesús, tu misericordia es. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¿Por qué no saludas a alguien allá a tu lado? Bendice a la persona que está a tu lado, al frente, atrás. Hay un tiempo de bendecir. Dale gracias a Dios, hermano porque tú estás aquí en esta tarde Dios tiene un mensaje a tu corazón Dios bendiga tu vida damos gracias a Dios ¿cuántos se gozan en la presencia de Dios? ¿cuántos se gozan en la presencia de Dios? hay poder en Jesús Amén. el salmista dice que Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses hay poder en Jesús Amén La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Señor, la verdad está en ti. Y eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre yo te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo. Poderoso. Eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre yo te alabaré, eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, eres todo, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte.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 Hay poder en Jesús, ¿cuántos lo creen? Vamos a cantar dos cantos más, si usted trae un, un tiempo de decirle a Dios, te quiero entregar una ofrenda, prepárela Después de este canto vamos a orar por las ofrendas y vamos a decirle a Dios, queremos cantar con la música del cielo Amén, Dios es bueno Vamos a aplaudir En la presencia de Dios hay plenitud de gozo Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Vamos a cantar con la música de Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando... Levantamos una ofrenda con gratitud, Señor, sabiendo que tú provees a nuestras vidas. Vamos ahora por la ofrenda. Señor, bendecimos al dador alegre, Señor, como tú lo enseñas. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú, Señor, siempre provees en nuestros hogares, en nuestra salud, Padre. En todo lo que tú, Señor, nos das, siempre hay lo suficiente para poder abundar en acciones de gracias Señor, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Pueblo unido, pide hoy libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se va a en el desierto, brote de ríos, vida sopla hoy. Osana, rey de salvación. Osana, Dios, a ti sin Osana, Jesucristo, Jesucristo es rey. Osana, rey de salvación. Osana, Dios, a ti sin Jesucristo, Jesucristo es rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención Muéstranos lo que tú eres. Los secretos de tu ¡Vamos, corazón. mujeres! ¡Fuerte! Un pueblo unido, bien. cielo se va de vos, dilúdalo en el desierto, brote ríos. Viva sobra hoy, osana rey de salvación, osana dios altísimo, osana Jesucristo, Jesucristo es rey, osana rey. Usana el Dios al discipolo, Hosana oh, Jesucristo, Jesucristo es rey. Usana el rey de salvación, usana el Dios al discipolo, Hosana oh, Jesucristo, Jesucristo es rey. Levanta tu voz y le sana fuerte. Vamos iglesia. Hay un Dios que nos ha salvado Hay un Rey en nuestras vidas Se llama Jesús Aleluya Él es el Rey de Gloria O el Rey de Salvación, osana, Dios Altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, osana el Rey de Salvación, osana, Dios Altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, o el Rey de Salvación. Sí, oh, oh, oh, sana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Vamos una vez más. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. Hay libertad Para cantar Para cantar ¿Dónde está el Espíritu? ¿Cuántos pueden saltar? Hay libertad Sanatán, donde está el Espíritu de Dios en libertad, para cantar, para cantar. Osana ¡Oh, el Rey de Salvación, ¡Oh, sana, el Dios altísimo, la ¡Oh, Tisipo, Sana, Jesucristo, Jesucristo. O Rey salvación Rey. de salvación, O Dios Dios Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Rey. Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo. Jesucristo es Rey. Hay un rey, su nombre es Jesús Me gustaría que oráramos por los enfermos Lleven sus oraciones a nuestra hermana Rosita Castillo Vamos a orar, que Dios bendiga y guarde las vidas Amén Oramos por nuestra hermana Rosita Castillo, Señor, en su casa donde está. Dale la fortaleza, permítele ser levantada con tu gran poder, Señor. Bendice a los presos. En tus manos ponemos, Señor, a cada uno, Señor, de los enfermos. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú sigas obrando, Dios, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, en esta hora por todos los negocios. En la central de Abasto Señor en estos momentos hay un incendio ahí Señor guarda los negocios las vidas Señor de todos los que de ahí trabajan Señor levantamos nuestra voz y creemos que en ese lugar Señor envías a tus siervos también para llevar tu palabra Dios bendice a cada persona que está ahí trabajando guárdales Señor líbrales de todo mal en el nombre de Jesús los ponemos en tu voluntad amén y amén, damos gracias a Dios puedes tomar tu lugar, estamos llevando un tiempo de ayuno, todos los primeros días del mes, amén, el primer lunes del mes lo vamos a unir con el primer viernes del mes para ayunar y estamos en un ayuno como iglesia para poder ser fortalecidos amén mañana en la velada si Dios nos da vida vamos a entregar el ayuno gracias a Dios gracias a Dios y también oramos Señor por la cirugía en la pierna de este varón Señor cuñado nuestra hermana Guadalupe Telles, Señor guarda su vida envía Señor personas que le hablen de Cristo si es que él no conoce de tu palabra que sea alcanzado y oramos por su salud en el nombre de Jesús. Amén. Así es que entregamos ayuno mañana juntos y tenemos un tiempo de oración aquí. Amén. Yo no sé si usted está con el fuego de Dios para venir a orar por la nación. Muchas gentes están ahorita disfrutando tiempos de familia y nunca se olvidan, nunca se acuerdan de Jesús amén celebramos que jesús vive y venimos a clamar al señor y venimos a orar un tiempo tenemos la velada mañana si pueden poner la imagen tenemos velada mañana siete de la noche amén terminamos a las doce con un café con un champurrado está bueno el de cajeta igual sí amén Alguien quiere traer pan? ¿Nadie? Omar, yo traigo un poco de pan, nuestro hermano Joaquín, mi hermana Nieves. Lo esperamos a las 7, Dios está de vacaciones, venga a orar, venga a interceder por su, por su nación. Amén. Damos gracias a Dios. Y mañana entregaremos el ayuno en un tiempo de la velada gracias a dios esto lo haremos cada mes si ¿Sí está conmigo próximo domingo tenemos todo normal si ¿Sí? nuestra nuestro discipulado nuestra doctrina tendremos los dos cultos pero fíjese bien el próximo domingo el próximo no este no el próximo es 16 verdad domingo 16 eh, tendremos un solo culto no habrá doctrina no habrá discipulado. Amén. Y nos vamos a ir a servir a la iglesia Monte de los Olivos. Amén. Una iglesia que está aquí por Zaragoza, adelante de, de la Clínica 25. No está muy lejos de aquí. Vamos a ir como iglesia. Llevaremos la alabanza y compartiré un tiempo de palabras si Dios me da vida. Amén. Vamos a ir ahí. El pastor de ahí, un amigo, murió hace un tiempo. Y la iglesia ha estado siendo golpeada. Me han pedido apoyar. Me da mucho gusto que vayamos como iglesia. Amén. Tendremos un solo culto el 16 de abril. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. Una sola reunión. Y terminando la reunión, eh, después del amén, tapamos todo. Nos vamos en el nombre de Jesús y servimos a los santos. ¿Ha leído la Biblia en hebreos 6.10? ¿Alguien ha leído ese versículo, ese contexto? Vamos a ver qué dice la Escritura. Oye, ¿por qué tengo que ir allá? Somos hermanos. No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de qué? De amor. Que habéis mostrado hacia mi nombre. ¿Habiendo servido a quién? A monte de los Olivos, diga. Son sus hermanos y sirviéndoles qué usted fue llamado a servir, amén. Eso dice la Biblia. Si no, pues córtele y vamos a ir juntos. Todos los que quieran ir, se acercan conmigo. No está Miguel Ramírez, pero acérquense hoy conmigo, llevamos un control. Vamos, vemos viendo cuántos vamos y cuántos carros podemos ir. Es una invitación para toda la congregación. Si está conmigo, damos gracias a Dios. Dios es bueno. Vengan los niños, vamos a orar. Tú no puedes ir arriba, Daniel. a orar por los niños cierren sus ojitos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor por tu misericordia bendice a todos estos hermosos niños y levántalos para tu reino Dios en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos amén ya pueden subir vayan vayan tranquilos de Jesús. Gracias a Dios. ¿Cuántos quieren hoy saber que que la cruz nos trae cosas buenas? Siempre. El mensaje de la cruz siempre es grato Y cuando nosotros podemos valorar y reconocer Los beneficios que, que el Señor nos otorgó en la cruz No nos vamos a desviar jamás Siempre vamos a estar motivados Siempre vamos a reconocer que sin ese sacrificio nosotros no estaríamos aquí, Jesús fue a la cruz y cuando hablamos de la cruz para algunas personas pareciera locura, sí, sí ha estado eh, con algunas personas que le, les causa sorpresa el mensaje de la cruz y bueno, me, me olvidé dar la bienvenida, perdón, a nuestro hermano José Armando Vargas, póngase de pie hermano, Dios le bendiga, hijo de nuestra hermana Doñita, ¿verdad?, Dios bendiga su vida me da gusto verle otra vez me da gusto verle alguna vez le vi ahí en casa y Dios le bendiga Perdone, ¿eh? pero cuando conocemos la voluntad de Dios para nosotros ya no es locura la cruz para nosotros se convierte o se ha convertido en, un, en una gran bendición y algo poderoso o sea la cruz ¿Qué representa para el cristiano la cruz? Redención, santificación, perdón de pecados. La cruz es parte fundamental en nuestras vidas. No dejes de ver la cruz, pero Jesús no está en la cruz. Él se levantó de los muertos. El domingo estaremos hablando de la resurrección y de cómo Jesús quiere nacer, resucitar en ti. Amén. Mi pastor dice, si no te ha cambiado, es porque no te ha llegado. El evangelio cambia. ¿Sí está conmigo? Entonces, para muchos, el hablar de la cruz parece una locura. Y Pablo, cuando les habló a los corintios, fíjense bien cómo les habla. En la primera carta a los corintios, capítulo 1, verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay personas que no quieren saber que no quieren escuchar, 1 Corintios 1.18, que no quieren escuchar, que no les interesa en lo más mínimo saber algo acerca de la cruz, pareciera locura. Y dice la escritura que muchos se pierden por eso, o sea, están extraviados, no han reconocido ese sacrificio, no han podido ver que la cruz es, es, es algo eh, poderoso. En los tiempos de Jesús, ir a la cruz era sinónimo de, humil, de humillación. No de humillarnos ante Dios, sino de ser humillados. Era sinónimo de, de, de ser expuestos ante, ante la sociedad y de ser eh, avergonzados. Los desnudaban, los golpeaban y los crucificaban. Eso representa la cruz. Y Jesús fue a la cruz. Sin haber tenido ningún pecado, ningún mal. Dice la palabra que nos redimió de la maldición, hecha por los hombres, maldición. Si usted ha leído Gálatas, ahí dice claramente en el verso 13 del capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la cruz, hecha por nosotros, maldición. Hecha por los hombres, maldición. Amén. Porque escrito está, maldito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, entonces la cruz para muchos es locura amén pero Jesús fue a la cruz y dice la escritura para salvarnos fíjate bien el versículo ahí en 1 Corintios 1 dice pero a los que se salvan esto es a nosotros diga conmigo a nosotros es poder de Dios pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios Qué es la cruz, poder de Dios. Cuando tú hablas la cruz, cuando tú predicas la cruz, cuando tú hablas de la cruz, sabes, la gente, la gente va a recibir un mensaje poderoso, porque sabes, que Jesús fue a la cruz para redimir, para rescatar, para redimir a los que estaban esclavizados al pecado. Entonces, el tema de hoy es los beneficios de la cruz. Amén. Hay muchos hoy que se están perdiendo y siguen rechazando el mensaje de la cruz. ¿Les parece absurdo saber o aceptar cómo Dios puede salvarnos a través de la misma gracia? No están considerando esa parte. ¿Les parece locura? ¿Cómo? O sea, por una simple oración, no tengo que pagar nada, no tengo que hacer... No, no tienes que hacer nada. Porque hay poder en el mensaje de la cruz. Por eso dice Pablo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay poder en la cruz. ¿Sí está conmigo? Dios sigue salvando con poder a todos aquellos que reciben esta gracia. Y usted sabe lo que significa la palabra gracia. Favor inmerecido. Es un favor de Dios que no merecemos. Amén. El favor de Dios que pone sobre nuestras vidas sin merecerlo. Llegar por nuestros propios méritos a Cristo, ¿era posible? ¿Quién te habló? El Espíritu Santo. O sea, era imposible dejar, no sé, el pecado que nos gobernaba. El alcohol, no sé, la inmoralidad. La mentira, el mundial, ¿sí? los, las, los vecinos de, de Joaquín le dicen, ¿por qué ya no te ventas la de Triste Canción y luego también la de el ADO? Dice, pues el ADO chocó, dice, ya no lo puedo tocar. Entonces, estamos hablando para, para poner un tiempo de de compartir la palabra afuera de su casa de Joaquín con una guitarrita y ahí los que pasen predicarles el evangelio amén entonces a la gente le parece absurdo aceptar y reconocer cómo Dios puede salvarnos a través de la gracia pero Dios sigue salvando con poder a todos aquellos que reciben esa gracia ¿Amén? Llegar a Dios por nuestros propios méritos era prácticamente imposible como seres humanos. La reunión de los viernes y sábados, amén. ¿Cuántos, ¿A cuánto les era grato? No sea hipócrita, levante la mano. ¿Nadie? ¿Nada más yo? Les era grato, ¿no? Ir a cotorrear, que a la disco, que a la fiesta, que no sé qué, y el, el domingo. La resaca y todo. Al, al, o sea, era algo que en su momento nos gobernó y nos hacíamos de eso. Era imposible decirle a Dios, Señor, te voy a buscar, ¿sabes? Porque había cosas del mundo que nos habían atrapado, pero cuando nos hablaron acerca del sacrificio de la cruz, pudimos ser persuadidos porque la palabra de la cruz es poder. Amén. Es poder. Es poderosa Nuestra vida antigua Estaba desviada Del propósito de Dios La Biblia dice que nuestras Palabras eran violentas Contra Dios Éramos violentos Y fíjese algunas expresiones Que, que, que solíamos Tener Algunas yo las anoté Porque son propias Yo así hablé Eso no me importa eso es para los viejitos. Yo no necesito ayuda. ¿Cuántos dijeron esta? Estoy bien así. Hay una muy común que la gente te dice, no, yo respeto. ¿Respetas qué? Si no te respetas ni tú mismo, mira cómo andas. No, yo respeto, patrón. No, no, no, no, ¿respetas qué? Si andas muy mal. No te respetas ni tú mismo. Entonces éramos violentos con Dios. Un día mi cuñado me habló dos horas, mi cuñado es teólogo, es un hombre, el hombre el hombre que he visto con más templanza en el mundo es él. Siempre yo lo he visto así. Y él me habló dos horas y yo lo escuché y escuché todo el mensaje, pero al final yo le dije, no te entiendo nada. O sea, respeto lo que tú me hablas, me dices, en casa de mi cuñada fue esa plática. Y me dijo mi cuñado algo bien sabio, dice, no es tu tiempo voy a seguir orando por ti porque la palabra que te estoy dando es poderosa y un día vas a reconocer a ese Cristo no pasaron, no sé cuánto tiempo pero más de un año quizás cuando yo le dije a mi esposa ya no puedo ¿cómo puedo seguir a Cristo? y fui quebrantado ¿sabes? porque la palabra de la cruz es poder nosotros solíamos hablar así y éramos violentos con Dios, no me interesa, no quiero saber nada, déjame tranquilo, esta es mi vida. Y sabes, Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12 nos dicen que no entendíamos los asuntos de Dios, no hay quien entienda, dice la escritura, no hay quien busque a Dios. No entendíamos el mensaje de la cruz, ¿por qué? Porque no era el tiempo correcto, pero ¿sabes? Tarde que temprano entendimos y logramos comprender. Hoy, ¿cuántos reconocen el sacrificio de Jesús? Y ya no lo celebramos de manera religiosa, sino sabemos que Jesús ha muerto para el perdón de nuestros pecados. Y estamos en los asuntos de Dios. El versículo 12 dice, se han extraviado, se hicieron, fíjese cómo habla la palabra, inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Amén. Entonces, ¿qué se necesita para salir adelante? Reconocer el sacrificio de Jesús. Amén. ¿Cómo están las casetas de aquí a Acapulco ahorita? Yo vengo de allá, de, de, de cerca de los Reyes. Hace un momento fui a una, a una actividad con un amigo. Me invitó y atendí esa parte. Pero veía que la salida hacia Cuautla para allá, ya la, la Zaragoza iba así. Porque la gente, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde tendría que estar la iglesia? Reunida, ¿qué? Dando gracias a Dios. Amén. Yo no digo que esté mal salir, por supuesto que es bueno salir. Usted puede ir a descansar y divertirse, pero el mensaje de la cruz nos transforma para caminar en los asuntos de Dios, fíjate bien Romanos 8.3 nos dice porque lo que era imposible para la ley, dígame si la ley es mala o es buena, es buena, ahora ¿quién cumple la ley, nadie, pero fíjate lo que Pablo dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, diga conmigo Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, la ley es buena, la ley es perfecta, amén, pero para el ser humano, lo que está diciendo este versículo, es imposible poder cumplir la ley, en todo este contexto, Pablo, lea el capítulo 8, y lea el 7 también, y lea el 6, habla del pecado, aquí podemos ver, que todos estaríamos en la primer categoría, o sea, nosotros no pudiéramos cumplir la, la, la, la, la ley por la carne, porque aún muchos vivimos en la carne, porque no hemos reconocido el sacrificio de la cruz. Todos estaríamos en esta primer, en esta primer parte, pero gracias al sacrificio en la cruz, tenemos el beneficio de ser guiados, dígame por quién, por el Espíritu Santo, exactamente. Ya no es lo mismo, ya no llevamos a cabo una celebración en estos días, absteniéndonos de comer algo, dejando de decir malas palabras, dos, tres días o una semana, sino ya somos guiados por el Espíritu Santo. Mi hermana Mercedes ella decía que en toda la semana santa, ella no decía groserías ni mentiras y que ella se abstenía de comer para que los muertos, las almas salieran del purgatorio. Ese era su pensamiento. Y si me está escuchando, gloria a Dios, porque es testimonio. Y yo le explicaba que eso no era posible, que nadie puede sacar a nadie del purgatorio por una misa o por, por abstenerse de comer algún... ¿Algún producto? Nadie, nadie. Solo Dios puede hablarle a los muertos, ¿sabes? Y los muertos escuchan la voz del Señor, porque Él tiene el poder y la autoridad. La ley es buena y hasta cierto punto podemos decir que es así, pero para los seres humanos es imposible cumplirla. Fíjate bien el capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo pues no hago lo que quiero, sino, dice, lo que no, lo, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo era un ser humano que fallaba, era un apóstol, era un predicador, era un maestro, era un, era un hombre que establecía eh, el, el, los ministerios, pero Pablo tenía errores como tú y yo. Y dice la palabra de Dios, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley es buena, pero no la podemos aplicar, ninguno de nosotros. ¿Quién es el único que lo pudo hacer? Cristo Jesús. Dice la palabra que no vino a abrogar la ley, sino vino a qué? A cumplirla. Y Jesús cumplió la ley y fue crucificado en la cruz. Entonces, el conocimiento, hermano, no es suficiente. Te lo he predicado toda la vida desde que estoy aquí. Amén. Fíjate bien ahí en el verso 15, la autodeterminación jamás dará resultado para vencer el pecado, no es en tus fuerzas, es lo que dice el, el versículo 15. Porque dice eh, lo, que, lo, que, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, no es en tus fuerzas. Es como si usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un vehículo cae en una, en una, en una carretera, en una. como en una zanja, ¿no? Y está todo enlodado, y el vehículo se cubre casi en su totalidad. Es muy difícil sacarlo, pues con mano humana, ¿qué se requiere? una qué, una grúa y la grúa lo tiene que anclar, amén, hay una parte que tienen los coches que se llama bumper, lo tiene que agarrar de ahí para poderlo sacar, ¿qué tiene la grúa?, ¿tiene fuerza, poder?, tiene ganchos, pero tiene fuerza, la maquinaria es para eso, pero si las piezas o, o, o en este caso la zona donde lo está tomando es frágil, ¿qué va a pasar? Se rompe, la vida cristiana es igual, el Señor tiene poder para cambiarnos Pero si nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, por más que oremos Por más que hablemos, por más que unjamos a la gente, por más que le hablemos si su vida espiritual es frágil, siempre va a estar en el lodo, es lo mismo, es igual, no es en nuestras fuerzas hermanos, amén, es en el poder de Dios, amén, necesitamos estar firmes, la cruz es lo único que nos puede llevar al Señor y ese es el beneficio para ser fortalecidos, la sangre de Cristo. Amén. Pedro dice que ha sido esparcida sobre la iglesia. Ahora, ¿qué tiene la sangre de Cristo? ¿Qué expresión usamos? Poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Hace unos tres años, cuando andábamos predicando acá en la Ramos, en la 102, se nos presentaron unos hombres, pues endemoniados, ¿se acuerdan? Creo que estaba mi hermana Asunción. Y uno me retaba y decía, te quiero golpear y la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. Y me cubre de toda maldad. Y me decía, no, contigo, quiero un trompo contigo. La sangre de Cristo tiene poder. Y orábamos por los, los dos hombres que estaban con ellos. Eran dos o tres hombres, ¿verdad? ¿Y cómo estaban, hermana? Estaban endemoniados. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Correr? O clamar a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo caminaba así despacio hacia el frente y el hombre iba atrás. No, pero me quiero aventar un trompo contigo. La sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. Y reprendo el espíritu que te gobierna en el nombre de Jesús. Las hermanas estaban orando. Se nos enchamucaron ahí dos personas. En una esquina. La sangre de Cristo, hermano. Es ahí donde tú clamas y hay poder. ¿Dónde derramó su sangre el Señor? ¿Y sobre quién fue esparcida, dice la Escritura? Sobre su pueblo. Eso dice Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Vemos aquí un hombre justo padeciendo por nuestra injusticia. Para, dice la palabra de Dios, llevarnos a Dios. Fíjate bien, qué hermoso beneficio. Jesús no solo fue a la cruz para morir, sino para decir, Rafael, Tere, Gabriel, David, los voy a llevar al Padre. Eso es un beneficio que se nos ha olvidado a muchos de nosotros. Ahí está escrito, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Todos nosotros, dice, para que para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Uno de los beneficios más grandes que tiene la iglesia es que el sacrificio nos lleva al Padre. Mediante el sacrificio en la cruz podemos tener acceso a quién? Al Padre. Y la Biblia dice que Él abrió un camino nuevo. Significa que el camino que teníamos era un camino viejo, desgastado. Un camino que no nos había beneficiado, pero Él abrió un camino nuevo lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de libertad. No sé por qué camino transitaste tú antes y por cuál camino estás transitando hoy. Pero mi Biblia dice que Él puso un camino nuevo, ahorita lo vamos a ver. Entonces la cruz nos ha redimido, nos ha permitido ser... Eh, Nuevas criaturas, pero también dice la palabra de Dios que nos lleva a Dios. Eso dice la escritura. ¿Dónde padeció Cristo? Una vez, dice, para llevar los pecados de muchos. Entonces, Hebreos 10, amén. En el versículo 14, Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda, hizo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí le va otra, otro beneficio. Él te ve ahora, el Señor te ve ahora como a su propio hijo. ¿Cómo es Jesús? Perfecto. Y dice la palabra que Él, con una sola ofrenda, con el sacrificio, dice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 Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. O sea, hay un pacto de Dios, no solamente de, de, de redimirnos, de comprarnos, dice que de santificarnos y de perfeccionarnos. Amén. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Le ha pasado... Y es muy común, quizás, a mí me pasó alguna vez, o nos llega no, nos llega a pasar, que nos acordamos de las cosas antiguas y muchas veces se las recordamos a las personas. Si Dios ya se olvidó de los pecados, ¿quiénes somos nosotros? Para decirle a las personas, tú fuiste aquello o tú fuiste esto. No es correcto. ¿Amén? Porque dice la Escritura, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda de pecado. Dios ya no se acuerda lo que éramos. ¿Cómo nos ve? Perfectos. ¿Cómo nos ve? Santificándonos santificados exactamente eso es como Dios nos ve entonces la cruz trae muchos beneficios así hermanos dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo amén tenemos esa libertad por el camino nuevo se da cuenta o sea hay un tiempo nuevo el sacrificio de Jesús nos perfecciona a nosotros también. Y al mismo tiempo el Señor nos santifica progresivamente. Nos aparta y nos usa para sus propósitos. Amén. Jesús es muy categórico y Jesús afirma que nunca más se acordará de nuestros pecados. Fíjate bien el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él nos perdona por completo. En la cruz nos perdonó por completo. Si usted lee Isaías 43, 18, dice que tú no te acuerdes tampoco, que Él abrirá un camino nuevo, pronto saldrá luz. Verso 19, no te acuerdes de las cosas antiguas. Dice, prontamente abriré un camino, dice. En el desierto y ríos en la soledad. Entonces, si Jesús ya nos perdonó, ya nos santificó, ya nos perfeccionó, ya nos ve eh, bien, ¿por qué tenemos que volver al pasado, sabes? Porque no hemos entendido la palabra. Él nos perdona por completo. Ese es un beneficio que debemos considerar para vivir una vida agradable al Señor. La cruz tiene ese, ese beneficio. En Hebreos 13:12, y ahorita vamos a ir entrando en materia, vamos a ver un punto importante, dice, por lo cual también Jesús, ¿para qué? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. O sea, la sangre que vertió en la cruz, nos dice la Escritura, que nos redime, pero que nos ha redimido, pero que también nos fue para santificarnos. Padeció fuera de la puerta, padeció fuera de la puerta. Este es un punto doctrinal. ¿Dónde, ¿Dónde andaba Jesús? ¿Dentro de los campamentos o fuera de ellos? Amén. ¿Imponía manos? ¿Qué pasaba con los leprosos? Eran expulsados, ¿verdad? No estaban en los campamentos, no estaban en las tiendas. Jesús padecía fuera del campamento, hacía la obra, llevaba un mensaje. Y nosotros, que éramos enemigos de Dios, por su muerte fuimos reconciliados. Qué bonita palabra, ¿verdad? Si usted lee Romanos, lea todo el libro de Romanos, da una palabra tremenda, Pablo, al, al a los romanos, que era el gobierno, el gobierno en ese importante en esa época. Pero el capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe. Hemos ejercido fe en Jesús, en el sacrificio. ¿Cuántos vieron a Jesús morir físicamente? Nadie, no ninguno de nosotros. No lo vimos morir, pero por fe creemos que fue a la cruz, eso nos justifica la fe, justificados pues por la fe tenemos paz, ¿para con quién? ¿por medio de quién? de nuestro Señor Jesús, o sea fuimos justificados, éramos enemigos de Dios y hoy estamos en paz, por la fe que hemos ejercido, y hemos ejercido fe en Jesús, no solamente por sus milagros, no solamente por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sino por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Su muerte nos ha reconciliado con el Padre. Estábamos mal en el cielo. Amén. Estábamos mal. Una persona me... me me buscó, 2006 más o menos, 2007, nosotros dábamos una célula en casa y en esa época este yo estaba trabajando en el fútbol y me encontré un amigo que habíamos jugado en, en los años 83, 84, o sea, después de muchos años y él empezó a venir a, a casa. Y empezó a venir, a venir, a venir y levantaba sus manos y, y después él cometió un error nuestra amistad se rompió por él me pidió una, una cantidad fuerte de dinero yo le di de bendición y nunca más me lo devolvió yo le hice una llamada una llamada, una llamada y no y un día le digo a un amigo en común a un doctor, llámale no y le contestó y ya lo saludó y le dice, él, ¿cómo estás? Y dice, no ando por acá, cerca de acá, y andaba por aquí por, por el Sambos. Y le digo al Doc, no le cuelgues. Y lo que le dije ahí en la esquina, tú tienes un problema en el cielo. Tú tienes un problema en el cielo. Conmigo no, yo te perdono la deuda. Tu problema está ahí arriba. Sabes, cuando estamos en paz con Dios, no buscamos nada más. Si ¿Sí está conmigo. Hemos entendido que nos hemos reconciliado ¿Cuántas cosas Dios te ha perdonado? Ahí te va para que tú lo anotes Tienes que perdonar a tu hermano Perdona a tu hermano Si alguien te falló Tú tienes lo más valioso Tú te reconciliaste con el Padre Perdona a tu hermano No pasa nada el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en tu vida, hermano. El Espíritu Santo nos ha traído ese beneficio, dejando en claro que no estamos huérfanos. Él nos ha llevado a una reconciliación con el Padre. Hoy el mensaje de la cruz te fue vertido, pero el Espíritu Santo que habló a través de las personas que te hablaron, es quien te convenció. Y ese espíritu, cuando tú recibiste por la fe a Cristo Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está ese espíritu? Está en ti. Amén. Ese es un beneficio de la cruz. No estás huérfano. Eres hijo de Dios. Segunda de Corintios 5.18 para ir terminando. Si me puede ayudar alguien con el teclado. No sé. Segunda de Corintios 5.18 dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo.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 Dios nos ha encargado llevar un mensaje a las personas. Desde que fuimos alcanzados tenemos el beneficio de haber sido perdonados. Dios nos dice santifícate. El Señor nos, nos, nos exhorta a llevar un mensaje de salvación a todas las personas. Nosotros no podíamos rendirnos y no podíamos actuar en nuestras propias fuerzas no lo podíamos hacer pero hoy hoy, el Señor nos usa con el poder del Espíritu Santo porque hemos sido reconciliados con el Padre para llevar un mensaje que consuele a las personas tú tienes esa encomienda te ha puesto Dios personas que les has hablado de lo que ha hecho en tu vida y que lo que ellos vivieron es similar a lo que tú viviste porque Dios así lo hace así le place a Dios no teníamos la capacidad de pagar el precio por nuestra libertad pero Él lo hizo Él lo pagó es por eso que estos días deben de ser no diría como más especiales No, sino toda la vida No solamente unos días Tú tienes esa capacidad De reconocer y de rendirte Al que ha pagado por tu libertad Todos aquí sin excepción Tenemos esa encomienda El Salmo 49 En los versículos del 6 al 8 la palabra es muy clara porque el, el Señor habla, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Fíjate bien, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. No, no puedes, no puedo, nadie tiene la capacidad, ni aun con todo el dinero, de poder salvar un alma de poder comprarla, de poder redimirla, ni dar a Dios ni su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, no hay dinero que alcance para pagar por un alma no hay dinero que alcance, ¿sabes? lo único que alcanza es la cruz el sacrificio de Jesús lo que está diciendo David en esta porción es algo poderoso. No tenemos la capacidad para pagar el precio de nuestra libertad. No se trata de traer diezmos y ofrendas. No se trata de eso. Eso no sirve. Eso se da por gratitud a Dios. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres sin Dios, lo que son allá afuera, son esclavos del pecado. Lo único que alcanzó y seguirá alcanzando es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y no es algo que tenemos que celebrar jueves, viernes, sábado y domingo, no. Es algo que debemos de celebrar día con día, momento a momento, a donde tú te pares a donde tú vayas que tú reconozcas fíjate bien el versículo 6 de esta palabra es hermoso porque ahí la palabra nos dice dice los que confían en sus bienes hay personas que dicen no a mí no me, me importa yo lo veo de esta manera y así lo voy a hacer de la muchedumbre de sus riquezas se jactan hay personas que en esta época sabes ¿Cuánto dinero ponen en los altares de las iglesias populares? Mucho dinero. Muchísimo dinero. Ninguno de ellos, dice, podrá en manera alguna redimir al hermano. No puedes comprar el cielo con un par de pesos. No se puede. ¿Sabes qué quiere tu Dios? Tu corazón. ¿Qué necesita Dios? Si Él es el dueño del oro. ¿Qué necesita Dios? Dígame. ¡Nada! Ahí se rompe la teoría de la doctrina de la prosperidad. ¡Da! Para que Dios no, no se puede con dinero comprar el cielo. Dios quiere corazones agradecidos. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, Dios aquí está todos mis bienes no, no se puede no se puede porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás en otra versión dice y no se podrá pagar jamás la cruz tiene poder nos santifica nos salva nos justifica son beneficios que están ahí hermano están ahí y no podemos omitirlos hoy por eso que hoy te vayas Ponte de pie con esta palabra y que tú le digas a Dios, Señor, quiero quiero agradecerte, Señor. Quiero que tú en todo momento, Padre, me ayudes. Si tú vas avanzando, hermano, dando tus primeros pasos con Jesús, no te distraigas, no te detengas, no te, no te, no te desesperes, no te inquietes, sigue por donde vas. No te distraigas. Pon tu mirada en el Señor. Pon cosas sobre tu corazón para edificación de los demás. Sirve a los santos. Ten la misma compasión que Jesús y predica la palabra. Si alguien te habló y te predicó y oró por ti y te ayudó, haz lo mismo, hermano. Hoy estamos aquí. Y Santiago dice que mañana... Pudiera ser que como una flor crecemos y nos marchitamos y somos cortados. Yo doy gracias a Dios porque hay una iglesia hermosa aquí en Zapatavela. Una iglesia lavada con la sangre de Cristo. Una iglesia que ha entendido que, que Jesús es lo más importante. Que la cruz es algo poderoso para seguir hablándolo. Para seguir predicando. No se trata de conocer mucho. Se trata de entender que la cruz nos lleva al Padre, nos guía a Dios. Cuando sientas que ya no puedes, que ya no quieres, que no sabes, date una una vueltecita y voltea a la cruz nuevamente ¿no? y recuerda los beneficios que tiene la cruz Amén. vamos a orar si alguien quiere humillarse al Señor mira que hoy hoy en día nos, nos hemos vuelto tan insensibles de doblar nuestras rodillas y de decirle a Dios yo quiero quiero cambiar Señor quiero Quiero entender tu palabra, Señor. Quiero comprender lo que tú me hablas. Quiero saber más acerca de ti, Señor. Pero hoy, Señor, tú estás poniendo humildad sobre nosotros. ¿Nos recuerdas, Padre, que los asuntos de la cruz tienen poder, Señor? ¿Tú nos recuerdas, Padre, que todo Señor procede de ti y que el sacrificio en la cruz Señor no solo nos ha redimido nos santifica nos, nos perfecciona nos lleva al Padre pero también Señor nos ha nos ha puesto en, en amistad con Dios nuevamente Señor hemos sido reconciliados por la cruz hemos volteado a la cruz Señor y hemos visto que hay un beneficio Señor, ser Señor nuevamente reconciliados con el Padre Señor. Ahora Dios, Dios de toda gracia, muévete Dios en cada vida, en cada corazón. Y Señor despierta sobre nosotros, renueva. Un espíritu recto dentro de nuestras vidas. Señor, queremos adorarte. Queremos levantar nuestras voces. Y queremos darte gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos al Señor No te distraigas hermano El Señor está en medio de nosotros Algún día Señor nos encontraremos contigo y señor queremos hacerlo humillados ante ti señor humillados ante tu presencia, Padre queremos verte a ti, Señor queremos verte a ti y tu presencia en nuestras vidas solo me imagino lo será caminar junto a ti, Señor solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es solo me imagino Rodeado de tu gloria Sentirá mi corazón Cantaré en tu presencia En quien tú me quedaré O de pie ante tu gloria De rodillas yo caeré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 Solo me imagino, yo solo me imagino, solo me imagino, ese día vendrá y me encuentro yo frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que hará por la eternidad. Solo me imagino. Damos un aplauso al señor. Solo me imagino. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén, mis hermanos. Una hermosa alabanza, ¿verdad? Donde podemos imaginarnos cuando nos encontremos con nuestro Señor. Pero al escuchar la, la palabra y ver el título de la prédica, la palabra me llevaba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 ahorita tal vez en estas semanas que vemos a lo mejor películas como La Pasión de Cristo cosas así de significaciones de lo que fue para el Señor ese momento cuando tú entiendes lo que Él hizo por Él realmente no puedes, no te duele fallarle entonces tengamos en cuenta los beneficios de la cruz que él, vi, él fue a morir por nosotros y que lo, lo que Él merecería de nosotros que nosotros muramos por Él que muramos a nuestros pecados a nuestro carácter a nuestros deseos a nuestra pereza a todo aquello que a Él no le agrada muramos a Él amén vamos a orar para ser despedidos bendito y amado Dios te doy gracias Señor Gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz, mi Dios. Gracias, Señor, porque aún sabiendo, Señor, que te íbamos a fallar, mi Dios, tú fuiste, Señor, a morir ahí, Padre. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio, Señor, hay un mañana, Señor. Y yo espero ese mañana, Señor, poder decirte, Señor, Gracias Padre, cara a cara Señor, pero sé mi Dios, y mi corazón se alegra Señor, que tú no estarás más ensangrentado Señor, que tú no estarás Señor más afligido Señor, si no te veré Señor, en todo tu resplandor, en todo tu resplandor mi hermoso Jesús, gracias te damos Señor en esta noche Padre, porque tú nos has permitido Señor, escuchar tu palabra mi Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. En un vallado de ángeles, Señor, y te ruego, Señor, que seas tú tomando el control de los vehículos, Señor, de los transportes, mi Dios. Nos vamos de este lugar, Padre, perdón no de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. la de varones